hola amigos y bienvenidos una vez más a en busca de la verdad vamos a hacer una serie de supuestos vamos a imaginar imagínate amigo que pongo en órbita 4200 satélites es una barbaridad son muchos pero que esos 4200 satélites son para internet y que encima son de banda ancha y ahora imaginemos que esos satélites, aunque son de mi propiedad, las normativas las da mi gobierno, Sí, las da una eh, organización que se rige por las normas de un gobierno y que yo soy el propietario de esos 4200, 4400 satélites. ¿Qué es lo que podría pasar? Pues que podría saber todo lo que estás hablando, todo lo que estás diciendo y todo lo que estás haciendo. ¿Sabéis que en las redes sociales prácticamente hay millones de personas que comparten pues fotografías, su historia, su vida, sus cosas, lo compartimos todo. Yo soy uno de los que comparten en Facebook. Pero ahora imaginemos que esto se hace realidad que yo poseo 4.200, 4.400 y que el presidente de mi país es el que da las normas. Pues debes de pasar por aquí, debes de hacer tal cosa, debes de darme señal a mí que soy tu gobierno, debes de estar a cierta altura y que esos satélites pueden incorporar lo que a mí me dé la gana. En un principio, pues pueden incorporar, pues bueno, antenas que se comuniquen, pues con los repetidores que hay en tierra para suministrar internet a una ciudad u otra ciudad. Es curioso, ¿no? Pues bueno, no os estoy hablando de ciencia ficción. Evidentemente yo no soy propietario de 4.400 satélites ni lo voy a ser. Pero esto se monopoliza y las comunicaciones se monopolizan. ¿Sabéis quién tiene parte en todo esto? Google Google tiene parte en todo este tema. Pues sí, veréis, el señor Elon Musk con todo su proyecto espacial, pues va a poner en órbita 4425 satélites para las comunicaciones de internet. Su pretensión era poner unos 10500 aproximadamente en órbita. Pero he estado buscando una serie de normativas y organizaciones y es muy curioso porque he estado mirando todo este tema y la comisión federal de comunicaciones que es su organización lo podéis buscar en wikipedia directamente dice que está formada por cinco comisarios designados por el presidente y confirmados por el senado para cinco años por el Senado de los Estados Unidos. Es decir, que una organización es la que le da las normas a este señor, a Elon Musk. Pero digo yo una cosa, ¿esta Comisión Federal de Comunicaciones no debería de ser una Comisión Mundial de Comunicaciones? Sí, yo os lo voy a decir muy simple. Este señor lo que pretende es que estos satélites podemos imaginar vayan del polo norte al polo sur y que vayan dando la vuelta pues en diferentes posiciones esto qué quiere decir que van a pasar por encima de tu país seguro 4425 satélites Son muchos satélites es decir que las comunicaciones van a estar monopolizadas hemos estado sufriendo la monopolización del petróleo ...por parte de algunos países, hemos estado sufriendo la monopolización de muchísimas cosas. Y ahora ya no solamente son los países que lanzan su carrera espacial o lanzan, por decirlo de alguna manera, una serie de satélites para abastecer de comunicaciones a su población. Evidentemente las empresas son las que invierten en este tema a través de los gobiernos. Pero es muy curioso, porque estos satélites no pertenecen al gobierno de los Estados Unidos, aunque sí están regulados por la Comisión Federal de Comunicaciones. Este proyecto debe estar operativo antes del 29 de marzo del año 2024. Tendrán una altura de unos 1.150 kilómetros de altitud, y pues bueno, ejercerán un ángulo de 40,6 grados en relación a la tierra Y abastecerá todas esas zonas, por decirlo así A todos esos repetidores que van suministrando en tierra Y hacen pues una comunicación celular, que es como se denomina Y va a ser propietario un solo señor Uno Esto es muy curioso ...porque estamos sufriendo las monopolizaciones de las empresas. Aquí, pues, alguna partida económica... ...pues viene dada por Google, que también le interesa... ...pues tener tajada en todo esto, evidentemente. Pero yo ahora os pregunto... ...¿esto es lícito? Algunos diréis sí, otros diréis no yo sinceramente no sé qué pensar si esto es lícito o no es lícito porque a lo largo de toda la historia pues hemos visto cómo los gobiernos han hecho y deshecho a su antojo pero ahora ya los gobiernos quedan relegados a otros planos diferentes ahora son como vengo diciendo desde hace tres años las empresas las que toman decisiones sobre todo lo que se debe de hacer en relación a estos temas a nivel consumo general a nivel comunicaciones Y luego hay empresas que son las que también colaboran con partidas económicas para que se pueda beneficiar Se puedan beneficiar pues de muchas ventajas Pero qué pasaría si este señor un día dice bueno desconecto los satélites ¿Por qué? Porque quiero. Esto ya ha pasado en la historia. ¿Cuántos gobiernos han cerrado su internet? ¿O han cerrado suministros de luz? ¿O han cerrado suministros de agua? Gobiernos por motivos X. Esto es darle todo el poder a una sola persona. Yo creo que todo lo que concierna a la humanidad todo lo que nos atañe debe de ser regulado por la humanidad y todos los países pero vosotros qué pensáis todo esto tiene que estar monopolizado por una sola persona querido amigo una sola persona sí bueno sabemos que es una empresa que tiene pues un una serie de directivos que hay una serie de socios que hay una serie de sí que todo eso lo sabemos perfectamente pero es un señor el que manda Evidentemente si tiene el dinero lo puede hacer pero hasta qué punto esto estaría dentro de la moralidad correcta moralidad para el ser humano que un señor además un señor un tanto excéntrico no que envía un cohete a, a, a la, al espacio con un coche que va retransmitiendo, era su coche, bueno, una serie de excentricidades un tanto extrañas. No sé qué opináis vosotros, pero esto es sumamente no raro, porque raro no es. Esto ya se está viendo que está ocurriendo pues en todos estos tiempos y que las empresas cada vez monopolizan tantas cosas. Tantas, tantas cosas que están por encima de los propios gobiernos. Pero lo que me ha hecho gracia ha sido esto de la Comisión Federal de Comunicaciones. Os invito a que lo veáis por, eh, por la Wikipedia o por cualquier página, porque hay un montón de referencias. Pero digo esta porque es la más accesible. No tienes que estar buscando y sobre todo lo tienes en tu idioma original. Pero es muy curioso. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Van a monopolizar también el agua? Sí, sabemos que hay empresas que son las que te abastecen de agua a tu casa. Pero ahí tienen parte los gobiernos, aquí en España, las comunidades autónomas, las confederaciones hidrográficas. Hay muchas partes, con lo cual tienen que hacer grandes esfuerzos para ponerse de acuerdo. Y no está monopolizado totalmente. Pero las comunicaciones van a estar monopolizadas. Y encima está Comisión Federal de Comunicaciones, cuyo presidente es el presidente Donald Trump. Es el presidente de los Estados Unidos. Luego existen programas o oh, páginas web donde dicen que realmente nos están controlando. ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? ¿Nos controlan? ¿No nos controlan? veis lícito esto de la monopolización todo esto es muy curioso pero la pregunta es hacia dónde vamos hacia la esclavitud de unos pocos o ya estamos esclavizados desde hace miles de años bien os dejo aquí la pregunta esto ha sido una reflexión porque me han llegado una serie de, de correos y he visto pues una serie de eh, artículos que me han llamado mucho la atención y sinceramente me han dejado un poco pues no sé con mal sabor de boca y a esta cuestión le sumo ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos en fin dejo estas reflexiones a, a que vosotros eh, podáis contestar aquí debajo y no sé de verdad realmente decirme qué es lo que pensáis de todo esto por mi parte nada más, quería comunicaros esto y a ver qué es lo que pensáis vosotros, así que muchas gracias y nos vemos en el próximo programa, hasta la próxima.